Esta noche a uh, esta práctica. Uh, Welcome everybody. Thank you so much for joining this practice. El chi fluye libre en los bosques mamarios. Chi is flowing freely in the mammary forest. Y bueno, traemos nuestra atención al interior. We bring our attention back inside. Y sencillamente sentimos nuestro interior. And we feel our inside. Escuchamos nuestro interior. We listen our inside. Observamos. Nuestro interior. We observe our inside. Ayer, Nuestra querida Shinlan nos llevó en un hermoso viaje de amor hacia nosotros mismos. Yesterday, our dear Xinlan brought us back to this beautiful journey back to our inside. El amor comienza en nosotros. El amor es lo que somos, nos dijo love. Shin Lang. Love starts with ourselves. We are love. That's what Xinlan said. <laughs> Actually, teacher Pang said that. <laughs> <laughs> <laughs> Nuestra naturaleza es el amor, nuestra verdadera naturaleza es el amor. Our true nature is actually love. Practicar mingyue es como regresar a casa. When we mingyue is like coming back home. Y es la energía del amor. La calidez, el fuego del amor, la que convierte una casa en un hogar. It is the energy of love. It is the warmth of love that transforms a house into a home. Desde la energía infinita del amor Mingyue, regresa a su hogar, a su verdadera naturaleza from the infinite energy of Mingyue, we come back home we, to our true nature. Desde que nacemos, toda la vida es ir a través de experiencias. Y si aprendemos a convertir cada experiencia en una lección de amor a nosotros mismos, cada experiencia se transforma en una experiencia de vida en renacer since we are born we experience many things along our lives and if we use every experience to transform that experience into love that is what love is, life is all about amarte Amarte profundamente es vivir en el momento presente. Minyue vive en el momento presente. Loving yourself so deeply in the present moment is Minyue love. No se puede amar por adelantado. Y no se puede amar hacia atrás. Se ama aquí y ahora. We cannot love In advance, we cannot love in the past, we love right here, right now. Y el amor, cuando es abundante en nosotros, florece y emerge a borbotones hacia los demás. And when love is inside us, is It flowers, it goes so abundant into the outside. La práctica que hicimos ayer de mirarnos a los ojos y decirnos te amo, te amo, te amo mucho. The practice that we did yesterday when we look at ourselves in the mirror and we say to ourselves i love you i love you i love you so much el chi fluye abundante en tu interior y siempre estaré contigo siempre te daré apoyo chi flows really abundant to your inside to inside your body and I will always be there and I will always support you. Esta práctica es una práctica muy profunda y es una práctica tan importante como cualquier método de chin que hagamos. This practice is so deep. And this practice is as important as any other method that we practice in Shin En Es elegir amarte a ti. Es hacer de cada momento de la vida un acto de elección de amor hacia ti mismo. Hacia ti mismo. It is a choice that you make to love yourself it is a choice that you made on a daily basis that every experience is an expression of love towards yourself y Amar es conocerse profundamente por eso la práctica de observarnos profundamente es una práctica de amor Loving is actually knowing ourselves. And this is why the practice of observation, observing ourselves, is very important. It's actually a practice of love. El Maestro Wei nos dijo recientemente, Amate a ti mismo. Cuando vas al estado profundo de Minjue, significa que te estás amando a ti mismo, a ti misma. very, very recently, teacher way, taught us that we should love ourselves, and when we go into that Minjue state, very deep inside, is an expression of love that we do to ours, towards ourselves y es una expresión de amor porque te quedas contigo no importa por lo que estés atravesando eliges permanecer contigo it is an expression of love because it doesn't matter what you are going through you choose consciously to stay with yourself loving yourself Y desde ese amor profundo, observamos nuestro interior, escuchamos nuestro interior y sentimos nuestro interior. Y from that deep love, we observe ourselves, we listen to ourselves. Nos relajamos profundamente. Let's relax altogether so deeply. No connectamos con la postura y sentimos que la cabeza se expande hacia el cielo y que los, los pies van profundo hacia la tierra. We observe our position of the body and we feel that the head. Touches the sky and the feet goes deeply through earth. The observador, an observador muy amoroso, relaja todo el cuerpo. The observer, which is a very loving observer, relaxes the whole body. Se relaja la cabeza, se relajan los pensamientos, ni un solo we pensamiento relax. se cruza por tu mente. We relax our heads and we relax our minds, so there are no thoughts whatsoever that are crossing our minds. Se relaja la frente. Con una sonrisa en las cejas, el entrecejo se relaja completamente. We relax our forehead and our eyebrows smile. And when they smile, we relax yintang in between our eyebrows. Y cuando yintang se relaja, todo el interior de la cabeza se relaja, los hombros se relajan. Y cuando Yin Tang relaxes, everything inside your head also relaxes. Your shoulders also relax. El observador observa muy amorosamente y se da cuenta del corazón. Y el corazón observer, The observer observes so deeply and observes especially our heart. Y el corazón conoce al observador. El corazón se siente seguro y confiado en las manos del observador. And our heart knows That loving observer, our heart feels so comfy, so secure in the hands of the loving observer. Y el corazón se abre completamente. And our heart opens completely. Y cuando el corazón se abre y se relaja y se entrega, todos los órganos internos se relajan. Y cuando el heart se relaja completamente, todos nuestros órganos internos relax. El observador como un escáner recorre todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Y Me capa por capa va relajando hasta lo más profundo. The observer goes through all our bodies, from the top of the head to our feet, and it observes and scans our body deep inside. Todo el cuerpo relajado, todo el cuerpo expandido, cada célula del cuerpo relajada abierta our whole body is so relaxed and very expanded every little cell in our voice is very relaxed and open y para ayudar al observador decimos el sonido su el sonido shoo hace que el espacio se haga más profundo, que el observador pueda ir más profundo en cualquier espacio. Y en order to help our loving observer, we are going to do the sound shoo, which is a special sound that we use to open all the space in our bodies so the observer And go deeper and deeper. Nuestro observador amoroso dice: Shu. Shu significa vacío, pero no vacío. Our loving observer says: Shu. And Shu means empty, yet not empty. Y el observador observa el interior de la cabeza. Shoo. Our loving observer observes inside our heads, and we say shh El interior de la cabeza se hace vacío. Y se hace un espacio. Muy sutil, muy fino. And inside our heads, everything is empty, and that space becomes a very subtle state. Yo... Vacío, mas no vacío. Empty, yet not empty. El observador va a través del interior de los ojos. Shoo. Our loving observer goes inside to our eyes and we say shoo. Shoo. El observador va a través de los oídos, del oído interno y del oído externo. The observer goes inside, penetrating through ears, the internal ear and the external ear. El observador es tan amoroso que con solo ir a través de un espacio todo el espacio se transforma se hace un espacio infinito de amor infinito be observer he so loving that everywhere goes everything is transformed into pure love el observador va a través de la nariz de la boca the observer goes through the nose and the whole mouth muy relajado muy amoroso sin intención very relaxed very loving without intention el observador no quiere cambiar nada. El observador solo quiere conocer el espacio, ir a través. The observer doesn't want to change anything. The observer just want to know what is inside. Want, the observer wants to observe. So, Todo el interior de la cabeza es vacío, es transparente, es un espacio de chi. Inside your head, everything is empty, is transparent. Yo. Muy profundo el observador va a través del interior del cuello del interior de la garganta de la tiroides very deep the observer goes inside the neck through the thyroid gland through the whole neck so, a través de los hombros, de los brazos, de los codos, antebrazos, manos. The observer goes through the shoulders, arms, elbows, lower arms, wrist, hands. Los hombros y los brazos se transforman. Los hombros y los brazos, infinito vacío. El vacío que no es vacío. Shoulders and arms are transformed into that infinite state. Empty yet not empty. El observador va a través del pecho muy profundo, a través de todo el pecho. The observer penetrates the whole chest. Oh. El observador va a través del corazón y el corazón se hace infinito. Our heart, as the observer, goes through our heart, and the heart becomes infinite. El observador va a través y el espacio se abre, el corazón se abre, se expande. The observer penetrates the heart, and all the space inside becomes so big it expands. Se funde con el universo, el infinito vacío del universo. Our heart mixes with the whole universe, with the infinite state of the whole universe. el observador va a través de los pulmones va a través de cada célula de los pulmones va a través de los bronquios the observer goes very deep inside to our lungs our respiratory system el observador va a través de nuestros bosques sagrados, de nuestras mamas. The goes through our forest, through our breast. El observador quiere conocer cada pequeño espacio, se funde con cada pequeño espacio, y cada pequeño espacio se hace infinito, se hace vacío. The observer wants to get to know every little space inside our breast, and every single space is being transformed. The observador observa cada una de las mamas y va a de cada una de las mamas. The observer penetrates each of our breasts and it goes so deeply inside to each of our breasts. No importa si una de tus mamas físicamente ya no está allí. El Chi, el espacio de Chi, la energía permanece incorrupta. El espacio de Chi permanecen toda su plenitud y en toda su completud y el observador puede ir a través de ese espacio. And in your breast, it doesn't matter if you have no one of your breast. The observer goes through that space because the chi field, the energy, is still there y es intacto, no ha cambiado, la información todavía ahí y el observador amable va muy profundo El observador va a través y las mamas se expanden, va profundo, muy profundo. Y el espacio de las mamas es infinito vacío es el infinito vacío de todas las posibilidades del Universo. And our breast expand, expands so big until it contains all the possibilities of the whole universe. El observador va a través de todo el pecho a través de las costillas, del esternón y todo el pecho se expande en todas direcciones. Todo el pecho es un espacio enorme, es un espacio de universo. The observer goes through the whole chest, through our ribs and all the chest expands and all, it becomes this space of infinite emptiness. El infinito vacío, que se llena de todas las posibilidades del Universo. El infinito vacío que todo lo contiene. The infinite emptiness that contains all the possibilities of the whole universe. The infinite emptiness that gathers all the information of the whole universe. El observador va a través, dice Shu. The observer penetrates, and when he penetrates, the observer says Shu muy estable, uniforme, amoroso, cálido, va a través de todo el espacio del átomo. El observer is in a very stable state. It's very peaceful. It's very loving, and in that state, it goes so deeply inside our abdomen. So, va a través de cada órgano del abdomen. va a través de cada tejido, de cada hueso, de cada músculo, de cada glándula. y observar in that beautiful state it goes through inside our abdomen to every tissue to every muscle to every organ to every bone so, y el abdomen se hace infinito se hace un espacio de universo se funde con el universo y el universo va a través and your abdomen becomes infinite it becomes a universe no. el observador Va a través de cada vértebra de la columna. Y va the a través observer, de cada espacio entre cada vértebra. The observer penetrates every bone in our spine and through every space between every vertebra. Va a través de la médula. Goes inside to el observador va a través de la cadera y observa muy profundo cuando el observador va a través se funde con el espacio se hace uno con el espacio The observer goes deeply inside our hips and when the observer observes the hips it becomes one with that space. Relax relax la intention. Relax your intention. el observador va a través del espacio pélvico y va a través de cada órgano del espacio pélvico so... the observer goes very deep inside your lower abdomen penetrating El observador va profundo, muy profundo, a través de las piernas, a través de los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y dedos de los pies. The observer goes very deep inside. Legs, knees, legs, ankles, feet and toes. Oh. Y las piernas se transforman, se hacen un espacio de vacío. Un espacio de chi. And your legs are being transformed. They become a chi space. Empty. Oh. El observador va a través de cada célula del cuerpo capa por capa el observador va a través y capa por capa cada célula del cuerpo se transforma se hace infinito vacío más no vacío and the observer goes very deep inside to every cell, layer by layer and everywhere el observador va a través de cada célula de la piel de la cabeza a los pies y cada célula de la piel se hace infinito infinito se hace universo We observer goes through every little cell in our skin from the top of the head to our feet and every single cell becomes empty so, va a través de cada célula de los músculos de cada célula de los huesos de la médula de los huesos our loving observer goes through every cell, cell in our muscles through every cell in our bones and in our bone marrow con infinito amor el observador quiere ir a través de cada pequeño espacio, de cada pequeña célula del cuerpo. With infinite love, our server wants to go to every single little space, to every little cell in our bodies. El observador va a través de cada vaso sanguíneo, y va a través de cada célula de la sangre. particle of our blood. El observador va a través de todo el sistema nervioso, de cada pequeño nervio. Our loving observer goes very deep inside, through our nervous system, through every nerve in our bodies. El observador dice shoo. y el espacio se hace vacío, se hace infinito, se hace un espacio de chi. The observer says and every space becomes empty, becomes chi. El observador va a través de cada célula, va a través del núcleo de cada célula, y va a través del ADN de cada célula. The loving observer goes deep inside through every cell, through every nucleus in our cells, through all the DNA information in our cells. Shoo. El observador va muy profundo y el ADN se hace un espacio de chi, un espacio infinito. Yo... The observer goes very deep inside through DNA information and all DNA becomes empty. Infinite. El observador se funde con cada pequeño espacio de cada pequeña célula del cuerpo y va muy profundo y mientras más profundo más vacío y mientras más vacío más infinito, el infinito de todas las posibilidades. The Loving Observer goes through every space in ourselves so deep, and the more deep, the more empty, and the more empty, the more infinite, and when it is infinite, all the possibilities expand. El observador fundido con cada célula del cuerpo. El observador en cada pequeño espacio de todo el cuerpo. The observer mixes with every cell in our bodies, with all the space in our bodies. El observador. Se observa a sí mismo en el centro de la cabeza. The observer observes self in the center of our heads. El observador se observa y se refleja a sí mismo. The observer observes self and it reflects self. Y muy relajado. El observador dice mm, Very very relaxed. The observer says mm. El sonido mm, es un sonido singular no tiene significado, no significa nada. The sound mm, is a single information. It doesn't mean anything. El sonido, mm, al ser un sonido singular, muy simple, puede ir a través. De cualquier cosa. And the sound. Mm. Since the sound is single information, the information is very simple. And because of that, it can go through everything. It can penetrate everything. Puede ir a través de cualquier pensamiento puede ir a través de cualquier emoción, y el observador se si observa, dice, mmm, vibra, mmm. y el observador va más profundo a sobre sí mismo. The single información mm can penetrate every thought the sound mm, can penetrate every emotion and the observer can observe self doing mm. inhala suave y profundo a través de la nariz Inhale very deeply through your nose. Y el observador observa cada milímetro de la respiración. And the observer observes every single little milímetro of the breath. El observador en cada instante de la inhalación the observer observes every second of the inhale process y exhala y el observador en cada instante de la exhalación exhale and the observer observes every instant of the Exhalation process con una sonrisa completamente relajada relajada inhala suave y profundo very relaxed inhale so deeply y exhala y relaja más and exhale and relax even more Inhala de nuevo, suave, profundo. Inhala again. ten. Very gentle, very deeply. Y al exhalar, decimos el sonido. Mm. And when you exhale, we do the sound. Mmm. Mm. Puedes decir el sonido. Mm. You can say the sound. Mm voz alta, with a loud voice, puedes decir el sonido mm, muy despacio, you can do the sound mm, very slowly, puedes decir el sonido mm, muy rápido, And you can do the sound mm, very quickly. A tu ritmo, a tu tiempo, decimos el sonido mm, y cada mm, se funde con el observador que se observa. At your own pace, every mm, mixes with the observer that is observing self mm mm El observador claro y puro que se observa a sí mismo es Minyu. The pure and clear observer that observes self is Minyu. Minyu se observa a sí mismo y se conoce a sí mismo. Muy profundamente. Me enjoy no self and observes self so deeply. Mm. Mm. you mm -hmm. Min estable, muy claro, muy puro. Minyue es very stable, very clear, very pure. Y Min Jue dice mmm, en el And interior Jue, de las mamas. Minyue says, mm, "Inside your breast." Y siente que Minjue dice, mm, "En cada célula del Se bosque sagrado que son tus mamas." Confía, how Minjue says. Mm, in every single cell inside your mammalian forest mm. Mm. Muy mm. bien, mm. mm. de la conciencia clara el observador claro dice mm, en un espacio y el espacio de chi se transforma el chi se armoniza se hace un espacio de infinito amor de infinita paz Minjue says mm, inside the space, and that space become a space that is harmonious, that is full of love, that is full of peace. Mm. Y el chi se vuelve muy armonioso. Los bloqueos se disuelven. Mm. Chi becomes so harmonious. All the blockages dissolve. Mm. Ninja, mm. mm. con infinito amor, eleva las palmas. Frente a los pechos. Enjoy with infinite love. Raise your hands. Raise your hands to confront your breast. Enjoy en el centro de los brazos, en las palmas. Una enorme esfera de chi reúne el chi más puro del universo entre los brazos y las palmas. Minjue is inside your arms and your palms, holding a, an enormous chi ball between your arms. Y la esfera de chi se funde con el interior del pecho, con el interior de las manos. And this chi ball mixes with inside your chest and your breast y ninjue, desde el centro de las mamas se expande ninja se expande y cada célula de las mamas se expande y los brazos se abren y Ninjo expands from inside your breast, and every little cell in your breast expands. And you expand also your arms, your hands. Y Ninjo al centro del pecho, al interior de cada una de las manos. Y todo el chi del universo va al interior, y los brazos se funden con el pecho. And Minjue goes deep inside to the center of your chest and the chi of the universe goes deep inside your breast and you get your arms closer to your breast so they would mix with your chest. Minjue se expande y todas las mamas se expanden, minyo expands and your breast expand y minyo al interior y el chi se reúne en el interior, minyo goes inside and the chi gathers inside, expand Expand y al interior expande y abre y el espacio se abre expand and open and all the space the space opens y hacia el interior y todo el espacio y el universo hacia el interior and back inside and the whole space and the whole universe goes inside yeah open y cierre Close. abre okay. y la abre y okay. Abre. Toto. Cierra. Close. Minjue en el interior. Minjue es inside. Minjue va a través de cada pequeño espacio. El chi de cada espacio, space. y el chi de cada pequeño espacio se transforma. And the chi in all that space is transformed. Y lentamente Mingyu eleva la esfera de chi, y los brazos siguen a Mingyu. Y los brazos se elevan hacia el cielo, hacia el infinito, hacia el cielo azul. And slowly, Min Yue raises this chibo. and the arms goes, go up to above the head, to the blue sky. Y Min Yue, desde el cielo azul, hacia el interior del cuerpo a través de Bai a través de la corona. And Minjue brings the blue sky through our heads, through the highest point of our heads, through the heaven gate. Los brazos vierten el chi, las palmas vierten el chi hacia el interior. The arms and the palms Purchy down inside. A través del interior de la cabeza. Inside your head. Ninjo mm. Yo dice. Mm. Y va a través. Ninjo mm. dice. Mm. Penetrating. Mm. A través del cuello. Through your neck. A través del pecho. Through your chest. A través del dantien bajo, del abdomen. Through lower dantien, through your abdomen y las palmas sobre el duche, el ombligo. We place our hands on duchi, on the navel. Ninja, el observador claro. Que se observa a sí mismo. Ninja, the clear observer That of cells, self. a través de cada célula del cuerpo. goes through every little, every single cell in our bodies, y cada pequeña célula se expande. And every little cell expands. Min va a través de todo el cuerpo, y todo el cuerpo se expande. Ninjue goes through all the body, and all the body expands. Y se hace un espacio infinito, armonioso, lleno de paz. And the body becomes an infinite space, a very harmonious space, full of peace. Ninjue se expande, y va al campo de conciencia se funde con el campo de conciencia expands and it mixes with the whole consciousness field y el campo de conciencia se nutre y da soporte con cada inhalación y con cada exhalación and the consciousness field Nourish you in every cycle of our breath, every time you inhale and every time you exhale, con infinito amor, with infinite love, Ninja, se expand, se expand se funde con el universo. Mingyue mixes with the whole universe. Y el universo sigue a Mingyue. El universo va a través con Mingyue. And the universe follows Mingyue y penetrates and go through the whole universe mm. Mm. el sonido en Ayuda a que Minjue se haga más claro, se haga más puro. The sound helps Min to become more clear and more pure. La práctica del sonido en es una práctica que podemos hacer en cada instante y es una práctica que ayuda a mí y yo a regresar al interior a través de eh nos quedamos con nosotros mismos. Cuando we muy practice in this practice that is helpful to go to our true selves. So we Remain in our true self's state. Mm. Lentamente, separa los brazos a los lados del cuerpo. Slowly, relax your hands to the size of the body. Y lentamente, realiza cualquier movimiento que necesites. slowly, move your body in such a way that your body asks you to mm. ¿Puedes el sonido mm. you can continue saying the sound mm. lentamente abre los ojos and slowly open your eyes Gracias, infinitas gracias por esta práctica. Hola. Okay. Thank you so much. I'm infinitely grateful for this practice. Hola.